especial la que les vamos a contar ahora claro que sí por eso del otro lado quién está Julián Chávez bienvenido cómo estás Juli la historia de Julia cómo está Juli Gisela Julián buenas tardes si esta nota no sale muy bien es porque yo soy un huevón y le eché a perder porque ah, la bueno. historia es maravillosa esta mujer que está acá, que se llama Claudia, vino ayer a comprar unos muebles. Cuando vino a comprar unos muebles conoció a esta familia y hoy me ha buscado por cielo y tierra hasta que me encontró y me dijo, Julián, tenés que contar esta historia». Claro, cuando me le empieza a contar digo, evidentemente, no pueden pasar 24 horas porque la historia es maravillosa. Empezamos por Karina, la nieta. Bueno, ya dijimos, Claudia vino a comprar los muebles y se enamoró de esta persona que le voy a mostrar ahora y quiso que contáramos esta historia. Esta chica de acá se llama Juliana y es la bisnieta. Este chico de acá que recién se estaba alimentando, ¿estaba rica la teta? ¿Tomaste bien? Y me miraba como diciendo, no venga no vengas, hacer televisión acá. <risas> Tataranieto, imagínense ya la edad de la que estamos hablando. Hola Julia, 107 años. Yo les voy a contar algo que no lo van a poder creer. Decía la familia 106 la que sacó la cuenta le dice, no, si yo nací en 1915, la que sacó la cuenta uh -huh. es Julia. Pero Julia. Y dijiste, no, tengo 107 y voy a cumplir 108 años. Claro. No, ahora te me vas a quedar callada, he estado hablando todo el tiempo. <risa> Trabajó en la zafra. <risa> Y mm -hmm. trabajó en cuestiones de la casa hasta los, casi hasta los 100 años. Dice, festejamos el cumpleaños de 100 y ella fue a buscar leña. ¿Has trabajado toda tu vida? Toda la vida. ¿Toda la toda vida? No, toda la vida. No estoy quieta, yo no estoy sienta así. No, ¿No, ¿No te gusta quedarte no, no, quieta? No, no, no, no, no, eso sí. ¿Y por eso, eso es has llegado hasta los 107? A veces estoy girando, como, yo, como te dije, como el girasol. Como el girasol buscas la luz, buscas la energía. Exactamente. No, porque me doy ahí a la cama, no. La cama no. La cama a no. La cinco, a las seis, a las 5 me levanto yo. No, le, a las 5. Sí. No me digas que ese es secreto porque vamos a vivir muy poco, Julia. Porque no nos gusta madrugar. A le, a mí no me gusta. Esa hora es horario mío. Vos con el sol. Ahora, este tiempo, más temprano me levanto, ya riego todo eso. Bueno, todas las plantas que ven atrás, porque su pasión es la cocina, todavía cocina, todavía hace de comer, 107 años, y las plantas, claro, te levantás y te acostás con el sol, como la gente que trabaja la tierra, ¿te has acostumbrado a eso? Me decía la nieta, de se llama Karina, que era buena como un hombre para trabajar, que de la fuerza que tenía. Sí, hola, buenas tardes. Hola. Sí, Julia ha sido muy trabajadora, muy, muy trabajadora, es como decía, un ejemplo. Veo el amor con el que la miras, que es un ejemplo para ustedes. Sí, sí, un ejemplo. La verdad es que la voluntad que tiene levantarse y no darse por vencida cuando se enferma, cuando se siente mal. Cuando Ella... te enfermas sí te podés quedar un rato en la cama. ¿No, no, ¿No te gusta, gusta, no la gusta la cama? No. ¿Te gusta estar levantada? No, nada. Ella me dice, anda adentro, anda adentro. No. ¿Es callejera? Es muy callejera. ¿Cómo es que va? ¿Cómo es que va? Bueno, este niño está tomando la teta, lo vamos a dejar de en paz. ¿Cómo es que va sola a la iglesia y se toma el micro sola con Ay, 107 no me muero, años? Señora. Sí, ella va, a, todavía se maneja sola en el colectivo. ¿No te da miedo? Yo no estoy yendo sola, papi. Si yo estoy yendo con el señor, él me cuida de todo. Ay, no puedo a las 6 de la mañana me voy a la iglesia para salir a las 9. ¿Siempre está con vos? Dios, siempre no está en mi lado. ¿Le has preguntado a Dios por qué quiere que vivas tantos años acá, si tenés una misión, si necesita algo de vos, se lo has preguntado. Sí, ¿Y sí. ¿Qué te ha dicho? El, el de la enfermero también, sí. Él me ha sanado, también tenía una artista aquí, también me la ha sacado. Me han contado una historia maravillosa, tenía, te, no sé si tiene, debe tener todavía diabetes porque no sé si se cura, que fue con las piernas en muy mal estado al hospital de acá, de, de Maipú. Le dijeron a los médicos, te tenemos que cortar la pierna. ¿Qué hiciste vos cuando te dijeron que te iban a cortar la pierna? Por eso lloraba. Como una criatura lloraba, hablaba con él, allá, como allá me iba, ahí lloraba, conversaba. Te un rincón y hablaste Ajá. con Dios. Sí. ¿Y qué le Entonces, pediste? al siguiente, ya no me iba, no, no iba, iba al hospital al centro. ¿Y Dios te curó? Él me curó. Me gustaría entrevistar a los médicos para ver qué dicen, porque, perdóname, solo hasta acá porque sos una dama. Tiene las piernas perfectas esta mujer y las tenías muy feas. Sí, él, igual que tomaste, estaba por eso me querían cortar. Otra cosa que le preguntaba, ya le digo, bueno, pero un poquito de alcohol para las comidas, ¿qué pasa con el alcohol? A ver, no, yo no tomo alcohol. No te gusta. Ahí está, bueno, Julián, este, me claro. conviene que ver? Así. No, Gisela <risa> también está escuchando porque, claro, nos gusta un poquito tomar, pero me decía para los cumpleaños, ¿sí? Sí. Para el cumpleaños yo no tomo mucho, no, no yo no tomo, no, no tomas. No, no, no. Es maravilloso. La última Julia, no Escuchame, no lo van a pero poder creer. Julia tiene Un, más eh, energía no. que, que Julián, por el, el más joven del equipo, que Julián que yo y yo. No, que no lo dudes. ¿Qué, ¿Qué me dice Gisela? Julia tiene más energía que nosotros. ¿Qué envidias de tu abuela? <ríe> Eso, la energía que tiene claro. la voluntad y de no que no se queda ante la silueta. La fuerza, ¿no? La fuerza, exacto. Escuchen esta. Sí. Vos en algún momento de joven te tuviste que defender con tus manos a las piñas de los hombres. Tenían un yerno, no lo vamos a nombrar, ya no está. Dos oh, yeah, no le he dicho. Que eso. han sido malos con sus hijas. Sí. ¿Y a los dos le diste caña, o sea, a los dos le diste? Una <ríe> oh, no, vez está pegando en una esquina que estaba vendiendo a mi hija. Sí. Me está a puñal, está. yo ven con con, con que ese. Y da vuelta por la otra esquina. A ah, los revén caso la verdad bien. Con el revén. Tres veces hay que dar. Me no, está no no me haciendo que esa me es la forma, la, pero la evidentemente energía. en ese momento lo tuviste que resolver así, con la persona que le estaba pegando a tu hija le tuviste que dar con el revés. Claro. O sea que el novio tuyo, el marido, el que quiera acercarse a vos, ya sabe que sí. tiene que venir a tratarte muy ya pasó, bien. ya eso, ya pasó. Ya pasó. <risa> ¿Y también le dio con el revés? No, Pero le caso. ha hablado. <risa> le ha hablado O, o sea que te, a todos los cuida. Sí, por igual. No es que es maravilloso, Juli. No que esta abuela para vos? ¡Billa abuela! Todo, de todo. Un cariño eterno le tengo. Me dijiste, estoy cerrando con esto, que has hablado con la arriba y le dijiste quiero llegar hasta los 110, ¿por qué ese número? ¿Por qué te parece que ahí está bien, que ahí te podés retirar de este plano? Ahí está bien, a lo mejor más me tiene. Yo quiero ser vena eterna, vena eterna como nosotros, Señor. Vida eterna, eterna. Bueno, el alma tiene vida eterna si creemos sí, en eso. Sí, vena eterna. Chicos, obviamente podemos hablar toda la vida con Pero, Julia. ¿Pero qué te parece? Hermoso, y como me decías, papi, porque a todos le dice papi, sí. tenés las manos calentitas. Mostrá las manos. ¿Cuánto trabajo que hay acá, Julia? Humana, y todavía trabajamos. seguís haciendo Ahí, cosas. Piña también, piña también. Claro, trabajo y piña. piña si piña. no se porta bien. Bueno, bueno sí, sí, sí, yo sí, les dije que, a... que iba a ser una nota maravillosa. ¿Qué otro. ¿Qué ejemplo? No, Nada, familia Quispe, bueno, el apellido de la familia, ¿cómo se la conocen ustedes? Churquina. Churquina, la familia Churquina, queríamos conocerlo. La última le decimos porque vamos a buscar ayuda para ellos. Están vendiendo todo pues se tienen que ir de acaso en los caseros de esta finca. Pero bueno, tienen un lugar para ir, pero les vamos a dar una mano para ver si a la abuela y a dos personas más que viven juntas podemos conseguirles alguna finca para cuidar de caseros, para que sigan estando en un lugar tan lindo como este. Estamos en Maipú, vamos a empezar a buscar por Maipú queríamos contarles esta hermosa historia. Hiciste no. bien en buscarme por cielo y tierra vos. sí, realmente una historia maravillosa. Yo vine ayer a comprarle un mueble y me enamoré de Julia. Y prometí volver con Julián. Y acá lo tenemos. Muy bien. Hay que tener cuidado con lo que uno desea porque a veces se convierte en realidad. No, no, es que a veces Cinco. no, se convierte en realidad. Aplausos Cuando uno realmente de lo desea. Están escuchando. <risa> se aplauso, se convierte, pero totalmente. Gracias, Juli, gracias. Yo me he quedado admirada. También yo, también. Me he quedado sorprendida. Su cutis. Su energía. Sí, sí, sí, la labia Su que tiene. Elocuacidad. Sí, mal, mal, mal. Este, la verdad es que Mi una adviación. gran historia. 107 años. Dice que por lo menos hasta los 110 quiere estar. Yo la verdad es que la veo sí. tan bien a Julia. Yo la veo y, eterna, como dice y, ella. Y, y sabes <risas> que me gustó mucho que alguien piense rápidamente: esta historia está buena, hay que buscar a Julián Chávez, que él se haya transformado en un vehiculizador de esas cosas tan bonitas, un puente, sí, ¿no? Claro, tal cual. Un puente entre nosotros y la gente, me encanta. Bueno, ya saben, lo buscan a Julián Chávez y aquí <risa> claro, estamos. Lo que quieran contar van y lo buscan a Chávez que está en las redes, totalmente, Fácil, no, mar, maravillada, Julita, bueno. la verdad mi admiración plena.